hace mucho mejor tiempo que hubo ayer aunque hace bastante fresquín pues ayer pues si las moscas me quedé junto a la cueva de de San Pedrín porque la verdad es que tenía mala pinta el tiempo y hoy parece que y ya pasó el temporal para allá. Buenos días peregrino. Que esta carretera es justo el camino de Santiago. Pues la cueva de San pedrín mola mucho. Estuve leyendo ayer y sobre sobre la cueva la verdad es que no hay mucha no hay mucha información. Lo mejor que puedo encontrar en internet era de la de la página vivirasturias.es creo que es era el artículo más, más completo, en el que hablaba no solo de la, de la fiesta, que se celebra por lo visto el, si no me equivoco, el tercer fin de semana de, de agosto. Por lo visto la, la fiesta es peculiar, porque a partir de los años 70, si no, si no me equivoco, y ya con el final de la, de la dictadura, se empezó a celebrar en la cueva una misa cantada en Asturiano. Y ahora, bueno, pues por lo visto a la gente le gustó mucho una tradición que se fue perpetuando... ...y ahora no solo se canta la misa... ...sino que hay actuación de coros y de, y de gaitas... ...y alrededor de la fiesta de San Pedrín... ...además también hay un... ...una carrera de motocross... Y, ...y carrozas... ...así que... ...ahí está representado lo civil... ...y lo eclesiástico en la... ...en la Cuba de San Pedrín que tiene... ...bueno ya lo visteis... ...en el, en el vídeo que tiene... Es un, ...es un arroyo que cruza por debajo de, de... ...de una colina de caliza... ...y tiene unos... ...dice en el artículo de Huirastillas... ...dice que tiene 80 metros de largo... ...a mí me parece que es un poco más, más corta... ...bueno, es la impresión que me dio a mí al... al caminar varias, varias, varias veces sobre sobre ello... ...y no me acuerdo cómo se llama... ...el arroyo que pasa por el por la cueva, el sitio, el sitio es genial, así que por lo visto la leyenda, la leyenda de los de la cueva de San Pedrín, que resulta que en, en una finca, en un prado, a nada de 100 200 metros de la, de la cueva, apareció un día un santo, y los lugareños lo encontraron y lo llevaron a la iglesia, y a los santos no les gustaba estar en la iglesia, así que volvía a aparecer de manera milagrosa en el, en el mismo prado. En el que se hizo una capilla, de la que ya se tiene constancia en el siglo XII. Y esa es la, esa es la leyenda. Y, y las referencias históricas, la más antigua es esta, que habla de la capilla de San Pedrín en... ...en el siglo XII... ...y además... ...se hizo una pequeña excavación en la, en la cueva... ...y se encontraron... Eh, ...restos de culto paleocristiano en la, en la cueva... ...lo cual no me parece... ...no me parece nada raro... ...incluso no me extrañaría nada que hubiese también... ...restos de un, de un culto anterior pagano... ...porque es el, el típico... ...el típico sitio mágico el que bueno pues se asocia con, con este tipo de con este tipo de cosas estoy andando el camino que hice ayer para venir a la a la cueva ahora voy a ir a la carretera que va para para Villa Viciosa y dentro de un rato voy a visitar el que quiero ver si llego a visitar el el conventín el monasterio de de dios es uno de los últimos edificios del del prerrománico asturiano y que por hecho por ver nunca me coincidió venir a, venir a verlo así que una buena una buena ocasión de ver qué tal el tiempo la ya lo veis que tiene un aspecto estupendo me espera una subida curiosa hoy oh, hasta valde dios para que no pasen los caballos y de paso el el día dio bastante bien después de estar en en Val que no pude visitar por dentro porque hoy es festivo en un día de una lástima Voy a tener que volver otro día. Luego pues pasé por Villa Villaveciosa. A por un segundo desayuno. A comer en, en Las lastre, en la playa de la griega. Y luego el resto de... de la hora de comer hasta ahora por la tarde. Y de al, al y de la aquí en una, en una y a, a descansar. Me paré, no voy a pararme. Tenía pensado pasar del, tenía pensado pasar del área para allá porque... Porque estoy nada del, del alto y de aquí a, a Riondas no se tarda nada. Pero como es cuesta abajo mañana la mañana, pues también da lo mismo, y aquí tengo agua, un poco más abajo hay un abrevadero para los caballos, estoy mejor que estaba ayer, bueno, ayer también tenía agua, pero había que hervirla, porque aunque el agua que salía de, de un manantial en la cueva tenía bastante buen aspecto de ser potable, ante la duda... Ante la duda la, la llevo y aquí está. Hombre, no la voy a ver tal cual. Me haré un té que para eso traje el té. Bueno, básicamente, precauciones básicas. Y a ver dónde.. A ver dónde, dónde me pongo. Un sitio que esté resguardado del. resguardado del viento. Voy a poner mis cosas aquí detrás de la cámara. Ya por la bici, ya por agua, ya hace bastante viento. Vamos está bastante húmedo, un sitio que no drena muy bien, este terreno. Me ponen parrillas, la verdad es que mucho peligro de incendio no debe tener esto, pero mejor no mentar si sí, sí, es que hay alguna romería, alguna fiesta por aquí bueno, os voy a ir para detrás, veo que hay un banco ahí entre la maleza y detrás creo que me voy a ir para allí con las cosas sí, voy para allá será lo más resguardado que hay allá Allá. vamos a ver aquí más para atrás de los helechos aquí sigue estando bastante húmedo otra parrilla ante la maleza se ve que no triunfó esta, esta área recreativa o que no la limpian zona es más seca que la otra sí señor pues aquí voy a descansar sitio bastante discreto resguardado del viento con unas vistas geniales del suave del Cantábrico Y ya está. Ah, A